Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. UNIAC niega represión en Cuba tras masivas protestas en Habana. Dice que la represión solo existe en los mensajes que incitan a la violencia y respaldan el bloqueo, contrarios a los intereses y anhelos de la patria. También en el documento se condenan los discursos de odio, la difamación, las distorsiones de la realidad en la isla y se identifican plenamente con el esfuerzo y la abnegación de las autoridades cubanas para la recuperación del país del terrible impacto del huracán Ian. Agentes de la seguridad del estado habrían secuestrado y drogado a familiares de la opositora cubana Juana María Santos para obtener información sobre las acciones de las células de la Umpacú por una cuba libre en Habana. La joven activista cuenta que los detuvieron, los encapucharon y les pusieron una inyección, tras lo cual comenzó a sentir fuertes calambres en el cuerpo. Nos preguntaban cosas sobre lo que hacía mi mamá y nos amenazaron con dañar a la familia que iban a meter preso a mí y a mi novio, a mi mamá y a mi padrastro, relató la opositora. El actor cubano Carlos Mazola denuncia las golpizas recibidas por algunos manifestantes en Cuba tras recientes protestas por los apagones y lamenta que muchos de los represores son muchachos jovencitos que tampoco tienen comida en su casa, esos chamacos también tienen su refrigerador vacío, esta gente no tiene jama en su casa, aquí la situación de la comida es triste, es repugnante, dijo Mazola. Familia cubana se planta en la calle de La Habana con su refrigerador Una familia cubana se plantó en medio de la calle con su refrigerador roto en la noche de este pasado martes en el municipio de Guanabacoa en La Habana para protestar por una fallida reparación que pone en riesgo sus vidas pues son pacientes de VIH y necesitan sus medicamentos refrigerados. La youtuber cubana conocida como Clau Tropiezo denunció que ella y su pareja fueron estafados por dos cubanos recién llegados a Estados Unidos que le robaron 6 mil dólares por la compra de dos pasajes falsos a Nicaragua, cubanos que me están viendo, no se dejen llevar por el desespero, existen muchas malas personas estafando, aprovechándose de la necesidad de uno, no caigan, compren su pasaje con una aerolínea que exista, no caigan en la misma estupidez que caí yo. Ni porque te hablen maravillas de las personas, porque mira lo que puede pasar, advirtió Clau en un video publicado en su canal de YouTube este pasado miércoles.